Ey, ey va caramel. No... ¿Estás preparado, para... camarada? Para el jugo tenebroso, spooky, espeluznante de este uh -huh. año, que no salió de este año, pero es de este año. Uh -huh. es. Uh -huh. ja. Ja, ja, ja, ja ja ja, madre, madre. Misil uh -huh. se está moviendo solo. Se está moviendo solo. ¡Ah! Greg Coomer. Cuando salto voy para atrás. ¡Oh! Quiero salir. Dame, déjame salir, ¿Cómo abro? Oh, oh. Esta es la E No funciona La Q Espacio Lindo misil No, abajo no Debería haber un cactus ahí Creo que sí debería Da De igual ¡Ah! Oh. Soy gordo, fitman, hombre, 27 años. No voy a leer eso. Asociado en clasificado. Oh. ¡Hola! ¡Oh! oh. Déjame salir, déjame salir, déjame... Déjame salir. Por favor, era así, ¿verdad? Oh. oh déjame botar, déjame botar el tocón. Déjame tocar el botón. Hello Gordon Freeman. Hello Gordon. Yo tengo una lata de pintura. Tengo otra lata de pintura. Doctorado. Post-it, café. El Mandalorian. La Mandal algo. Un bebé. ¿Qué? asco ¿Madera? Mío. ¡Oh! ¡Abre! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, <risa> ¡No! ¡Entra! Ok. Ah, no. Voy a tener que usar el elevador como una persona normal. Te metí. Voy a hacer que este lugar explote. Odio a todos. Fuera, no importa. ¿Cómo te Me importan conmigo. En serio. Ahí yeah. uh, uh, Izquierda, derecha, izquierda. Esta es la derecha. Vamos. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu madre. ¿No se te escucha? No está girando Botón Botón, botón, botón No lo puedo presionar Ah, ya lo presioné Ok, da igual Uy, <risa> mía, mía, mía No. Quiere que entre Quiere... No sé si puedo... No, no, no, no, no, no Vámonos ¡Lo rompí! Está muerto ¡Aven! Cumplí mi cometido no, No. Vámonos! ¡Ah, ¡No! Vámonos, vámonos, ¡vámonos! ¡Todos sus huesos están afuera! ¡No! Un láser. Lindo. Otro láser, mira que ve, una barra. No importa, igual no me caían bien. ¡Cuidado! ¿Qué hago? denied. Muy bien. Eh, hey, mira, Spoiler. Quiero salir. Me deja salir. Está bien. ¡Ah! ¡Ah! No, ¿qué estás haciendo? Mátalo. No, no. Me debía cinco. Hola. Te mataré. Sabes, después de después de un rato de. ¡Oh! Ah. ah. Pero como todos saben, todos saben. Me es una mentira. Tira, te me dirigías. no es verdad y nunca lo fue Se está déjame salir, déjame salir el half for life